Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar el órgano de Corti. Este órgano de Corti va a estar eh, ubicado en la cóclea. Así, en esta imagen podéis visualizar el oído interno y dentro del oído interno todo lo que es el laberinto óseo, con sus tres partes. Lo que va a ser la cóclea, vestíbulo y canales semicirculares. La cóclea, la cóclea va a estar dividida en tres espacios o cavidades enrolladas en espiral alrededor de un eje óseo que le vamos a denominar un modiolo. Vamos entonces a ver, a salir de esta imagen y ver esta. Perfecto. Aquí ya tenemos otra imagen de la cóclea en la cual podemos ver en este color más clarito lo que es la cóclea ósea y dentro nos vamos a encontrar una estructura que será la cóclea membranosa. En la imagen de abajo, ¿de acuerdo? si la subimos un poco, ¿vale? ya nos vamos a encontrar, ¿vale? hacemos una sección transversal de, este, de la cóclea y ya nos vamos a poder encontrar, aquí tenemos lo que va a ser el modiolo, el eje, que es el eje óseo, y nos encontraremos esta estructura que va a tener pues, tres espacios o cavidades, que es en verde la rampa vestibular, en rojo el conducto coclear y en azul lo que es la rampa timpánica. Bien, vamos entonces a hacer un zoom sobre esta imagen y vamos a ver, a estudiar las estructuras que se encuentran aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar a ir nombrándolas poco a poco e ir estudiándolas. Perfecto, lo primero que tenemos que ver es este espacio de aquí y este espacio de aquí nosotros le vamos a denominar eh, pues, eh, la rampa, timpánica. Este espacio de aquí es la rampa vestibular. Y este espacio que tenemos aquí, que es eh, un espacio que tiene forma de triángulo, ¿vale? y es el único que va a ser también es, eh, estanco, es el conducto coclear. Estos espacios, ¿vale? están llenos de fluido, que en el caso de la rampa timpánica y la rampa vestibular es, le denominamos, perilinfa. Vamos a cambiar esta aquí, perilinfa. Y en el caso del conducto coclear será la endolinfa, que se va a caracterizar porque tiene una composición distinta a la perininfa, ¿vale? Y se caracteriza porque tiene una gran cantidad de cationes eh, potasio. Bien, tanto la rampa vestibular como la rampa timpánica van a estar comunicados en el ápex de, de la cóclea, eh, en, bueno, pues en un espacio que le vamos a denominar helicotrema. Entre el, como veis... El, bueno, pues el conducto coclear hemos dicho que era triangular y va a tener tres, eh, bueno, pues tres paredes una pared, esta de aquí que es una pared lateral, en la cual se va a denominar nos vamos a encontrar lo que es la estría vascular aquí encontramos la estría vascular que va la encargada de generar endolinfa, luego tenemos esta membrana de aquí ¿vale? que separa me va a separar el conducto coclear de la rampa vestibular y que vamos a denominar la membrana de Reisner. Membrana, ponemos aquí. Bien, y luego tenemos esta de aquí que vamos a dejar así: que va a ser la lámina reticular. Bien. Entre el conducto coclear y la rampa timpánica veis que hay esta estructura, ¿vale? que la vamos a marcar aquí ahora. ¿vale? Esta estructura ¿vale? es el aparato de el, perdón, el órgano de corte. Vamos a ir viendo entonces ahora qué elementos lo van a componer. Bien, tenemos, lo primero que nos va a llamar la atención va a ser este elemento de aquí, ¿vale? Esto que es la denominada membrana tectoria. Es una membrana gelatinosa. Luego también nos vamos a encontrar estas células que veis aquí, ¿vale? Estas células, que estoy señalando una, ¿vale? Y que va a tener unos pelitos aquí, ¿vale? Que son los cilios. estos son las células filiadas de corte. Bien, también es importante esa estructura que tenemos aquí, ¿vale? Esta estructura azulada, ¿vale? Que va a ser la membrana basilar. Y además, bueno, de... ...de estas células ciliadas de corti va a haber también otro tipo de células... ...que van a ser, eh, pues, eh, las células del órgano de corti, denominadas así. Bien. En cuanto a la, eh, los elementos nerviosos, nos vamos a poder encontrar, ¿vale? Por un lado, lo que es el ganglio... ...coclear... ...que se va a comunicar... vale ¿Con quién? Con el nervio auditivo. ¿vale? Que es el, eh, el nervio auditivo o lo que es el, el vestíbulo coclear. Perfecto. Pues vamos entonces <coughs> a ver realmente cómo se produce, eh, cómo se transmite, cómo se transforma al final en un estímulo sonoro que va a llegar, que nos va a llegar al oído, en pues un potencial eléctrico que va a ser transmitido a través, de las, a través de las neuronas, los axones neuronales, y llega al cerebro donde va a ser procesada esa información, ¿vale? A ver, vamos a hacer esto aquí, ponemos esto aquí, perfecto. <coughs> ya estamos aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo en un primer momento lo que va a tener es un sonido. Me va a llegar al oído al oído externo, el sonido, que va a tener una frecuencia determinada, ¿vale? Este sonido pasa a través del neato acústico externo y en, la, en el tímpano, ¿vale? pues cuando llega al tímpano se produce una serie de vibraciones que se va a transmitir a través del oído medio, pua, eh, eh, bueno, pues a través de los huesecillos y en particular del estribo, ¿vale? Y el estribo, bueno, pues... Es el que va a eh, estar en contacto con el oído interno a través de la ventana oval. Cuando llega el sonido, el estivo empezará a golpear y lo que me va a generar va a ser unas ondas ¿vale? en el fluido, en la perilinfa. Me va a generar unas ondas de presión ¿dónde? en lo que es la perilinfa. Ponemos aquí ondas de presión. Bien, esta, esta onda lo que hará será recorrer ¿vale? toda la cóclea a través, en primer lugar, a través de la rampa vestibular para luego pasar a la rampa timpánica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Ponemos aquí que recorrerá una sección, recorre una sección a lo largo de la cóclea. ¿De qué va a depender el recor este recorrido que sea más corto o más largo? Bueno, pues va a, recorrer, va a depender de la frecuencia del sonido. Así tenemos estas imágenes aquí abajo. Eh, si hablamos de eh, frecuencias que son bajas, ¿de acuerdo? El recorrido de esta onda pues será mucho mayor, ¿de acuerdo? llegando casi al final del, de la cóclea y estimulando pues, las eh, células que estén pues, cerca del, del, del ápex. Mientras que si lo que tenemos son sonidos eh, de alta frecuencia, lo que me van a hacer será estimular ¿vale? células guiadas de corte que estén más cercanas pues, a, la, a la base de la cóclea. Entonces, una vez que se produce eh, esta... Eh, bueno, pues la onda va a recorrer pues, eh, la sección en función de esta frecuencia... Lo que tenemos es que eh, en un, va a parar en una zona concreta. Y esta zona concreta es lo que denome, eh, Bueno, en esta zona concreta lo que va a producir es una deformación... ¿De qué? De la membrana basilar. Deformación de la membrana basilar. ¿De acuerdo? Me va a deformar aquí la membrana basilar. Deja de ver. Aquí. Vamos a poner esto así. Vamos a borrar aquí todo esto. Me va a producir una deformación de la membrana basilar. ¿Qué hará esta deformación de la membrana basilar? Bueno, pues hará que eh, la membrana tectoria, la membrana tectoria, junto con los cilios de las células de filialdas de corte, ¿de acuerdo? Estas se muevan, ¿de acuerdo? Rocen la membrana tectoria, se muevan y al moverse, al rozar, lo que van a hacer será abrir unos canales cationicos permitiendo el paso de potasio y eh, generando un impulso eléctrico que se transmitirá a través de los axones de las neuronas. Entonces, esta deformación de la membrana basilar, vamos a poner aquí, lo que va a producir es una apertura de, cata... apertura de los canales catiónicos, lo que me generará la entrada de potasio y, por tanto, me va a favorecer la generación de un potencial eléctrico eléctrico, ponemos así, que lo que hará será transferir, ¿vale? A las, se a las fibras axónicas de las neuronas, ¿de acuerdo? Y llegará a dónde va a llegar, pues nos va a llegar al cerebro y en este caso al lóbulo temporal, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí este mini vídeo, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Bueno, pues cuál es la estructura de la cóclea y en particular del, del órgano de Corti y también hemos estudiado un poco la fisiología de la audición. Venga, nos vemos en clase, chicos. Hasta luego.